Hola bueno, pequeñitos, ¿cómo están? Eh, hoy día les voy a entregar este tutorial o este videito con el cual les voy a contar cómo hacer una lámpara de lava casera. Y esta lámpara se hace con ingredientes super caseros, los cuales los tienen de seguro todos en sus casas para que eh, puedan ver un experimento que incluye varias variables científicas en un solo experimento. Y para hacer el experimento deben seguir los siguientes procedimientos. Este es el experimento de lámpara de lava, para lo cual lo primero que deben conseguir es un, una botella, cual, la cual pueda tener una tapa, porque vamos a hacer un experimento sacando y poniendo la tapita. Entonces ojalá sea de vidrio para que se vea más bonito. Luego de ello van a tener que llenar esta botellita con agua, hasta un tercio del recipiente y con agüita, agüita de la llave. Y luego de ello van a agregar colorante, o mejor aún, van a agregar aceite, hasta dos tercios de la botellita para que la reacción no sea tan efusiva Después de eso, van a agregar colorante alimentario y van a ver cómo este colorante se deposita sobre el aceite Y finalmente, el último paso, agregar la pastilla efervescente y quiero que graben sus resultados para que nos muestren cómo les quedaron sus lámparas efervescentes, o lámparas de lava Y los ingredientes son los siguientes Primero que todo, una botellita con la cual puedan hacer la reacción Agüita agüita de la llave, aceite que yo lo tengo, les recomiendo aceite, aceite tradicional no aceite de oliva porque el aceite tradicional eh, se parece, es más separable al agua que el aceite de oliva y con el colorante artificial se nota mejor aún. Y por último pastillas efervescentes como estas que son con vitamina C que efervescen, también sirve el antiácido pero también lo importante es que digan que son efervescentes para que puedan ver esta reacción y llevarla bien a cabo. Entonces vamos con el experimento. Entonces para hacer nuestro experimento lo primero que debemos hacer es tomar el recipiente con la tapita y ponerle el agüita al recipiente. Tienen dos, un tercio del recipiente para la Y eso es un tercio. Si la, el recipiente lo dividimos en tres, uno, dos, tres. 1 tercio, dos tercios, tres tercios Esas se llaman fracciones Y después de eso tenemos que agregar el aceite Para el cual yo les recomiendo que usen aceite común y corriente Porque el aceite de oliva tiene otras propiedades Ustedes saben que cuando se agrega el aceite a la agüita Lo que ocurre es que al aceite no le gusta juntarse con el agüita Como pueden ver ocurre esta reacción En la cual al aceite no le gusta para nada juntarse con el agüita y se pone sobre el agua y Al ocurrir esto Se separan y no hay ninguna manera de juntarlos Y ahí tenemos aceite, miren cómo se ve Tiene una consistencia bastante extraña Ahí tenemos, entonces, un tercio, dos tercios, tres tercios. Y ahora, para hacer nuestro experimento, primero debemos agregar colorante artificial. Yo también les recomiendo que si, para hacer el experimento aún más entretenido, pueden agregar estos colorantes que son fluorescentes. Si no tienen estos colorantes, pueden romper un tubo fluorescente y dentro de él hay un líquido que florece. Y con ello van a poder hacer una lámpara de lava fluorescente, y aún más loco aún pero para poder ver las necesitan exponerla con luz ultravioleta a ver si tienen esa luz en su casa entonces ahora vamos a agregar el colorante y yo les recomiendo que usen un color disti distinguible porque si ponen azul el azul es muy oscuro y va a teñir el aceite y el rojito es aún distinguible entonces ponemos el colorante y ponemos gotitas que ustedes crean que sean las adecuadas y aquí ocurre algo interesante las gotitas se empiezan como a acostar no cruzan el aceite. De hecho, dentro del aceite eh, no se juntan. Están ahí acostadas generando como una aceite de tensión, como si fuera una cama elástica. Como si fuera una cama elástica el aceite. Ahí están, las ven? Ahí están las gotitas. No quieren cruzar el aceite. Ah, gustito. Oh, ahí cruzaron. Wow, y esto se llama difusión, otro fenómeno de la ciencia a través del cual se pueden ver las moléculas difundirse sobre otras moléculas. En este caso las moléculas de colorante se distribuyen con las moléculas de agua. Y en el agua si sí se mezcló, ¿se fijaron? Porque aquí vemos dos fenómenos. El aceite con el agua no se separan porque el aceite tiene sus átomos más pegaditos que el aceite. Por lo tanto, cuando las cosas son más juntitas, se disponen abajo. Las cosas que son más separadas se disponen arriba. Y eso se llama densidad. Y además, el agua tiene un apellido que se llama polar y, cuando, y el aceite tiene un apellido que se llama apolar. Las cosas polares se juntan con las polares, y las apolares con las apolares. Si ustedes ven, el líquido rojo, el colorante artificial, se mezcló en el agüita. En cambio, en el aceite no, y se formaron gotitas. Agreguemos unas gotitas más para ver este fenómeno de nuevo. Se empiezan a, a acumular ahí arriba, y parece como si fuera una camita. Miren cómo van, como cruzan el aceite No se juntan con el aceite como con el agua Y ahí esta camita de nuevo va a reventar ¿Cuántas gotas necesitamos para que reviente? Está a punto, está a punto de reventar de nuevo Cuando se, esto es como la, de hecho esto es la lluvia Cuando se acumulan las gotas en el cielo Cuando llega un punto en que ya se acumulan demasiado llueve Y aquí está lloviendo dentro del agua Está lloviendo colorante artificial Entonces ahora tenemos que agregar la parte crucial de nuestro experimento que es la... El, la pastilla efervescente y para eso con una mitad es suficiente pero vamos a agregar un cuarto para que la reacción sea mejor llevada a cabo ahí tenemos un cuartito de pastilla la agregamos la vamos a poner y tenemos que tapar de inmediato para que se acumule el gas. Y ahí se ve la reacción. ¡Wow! Vean lo explosivo que resulta la reacción. ¿Y ven lo que empieza a aparecer arriba? Burbujas. Y eso es CO2. ¿Se acuerdan del CO2 que vimos la semana pasada? El CO2 no se acumula. El CO2 es gaseoso, pero nosotros la semana pasada lo conocimos como CO2... Lo conocimos como CO2 eh, sólido, pero que pasa a estado gaseoso aún porque el CO2 en la atmósfera se ve como CO2 eh, gaseoso, pero tenerlo en estado sólido es bastante raro. Vamos a agregar otra pastilla efervescente para que veamos qué ocurre. Hay mucha burbujita generándose. Y ahora va otra pastilla. Ahí va. Y ahora esta reacción se va a volver loquita. ¡Wow! Y ahí tenemos nuestra lámpara de lava casera. Ahí abajito está la pastilla efervescente reaccionando. Y acá arriba se puede ver todo el líquido fluorescente que produce, el líquido efervescente. mis queridos amigos científicos eh, les mando un abrazo y espero que me entreguen sus reportes acerca de este experimento de la lámpara de lava les mando las instrucciones para que lo intenten porque es un gran intento para comenzar con la ciencia en casa son experimentos caseros con ingredientes súper asequibles y para los cuales se pueden aprender muchos fenómenos de la química al mismo tiempo así que les voy a dejar el tutorial en una fotito y también la lista de los ingredientes para que puedan conseguir así que un abrazo y a intentar esto en estos días de cuarentena en donde seguro podemos cultivar la imaginación de buena manera en familia. Un abrazo y esté muy bien.